¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Crash of Cars Vamos a fusionar este coche número 20 Este coche fusionado Y bueno, necesitábamos 3 barcos piratas eh, Un submarino 7 eh, fantasmales Y 5 y, y limusinas, eh chicos Para poder tener este coche fusionado No sé si lo tendréis vosotros Yo voy a fusionar ya Para que vosotros lo veáis Así que, like en el vídeo y nada, tiene pintaza este barco Ahora veremos cómo se llama, qué habilidad tiene Vamos a jugar un poquito con él Le voy a dar a funcionar, ahí vamos Sí, confirmamos, funcionamos He de decir que... Está guapísimo Está guapísimo chicos, está está, está chulísimo eso. Se llama holandés Y bueno, la habilidad que tiene es se, tele, se teletransporta en el agua Y está equipado con el cañón de un pirata holandés Bueno, lo vamos a seleccionar Bueno, bueno, bueno, bueno Está chulísimo, ¿no? No me digáis que no chicos, está guapísimo Vamos a jugar en el nuevo mapa Mazmorras Ya de paso vemos un poquito ese mapa Vamos a ver Qué tal va este barco eh, Legendario, la verdad Que está muy bien Uf, uf. Dispara bueno, bueno, bueno, bueno Ha disparado un montón de veces, eh Coronitas Vamos a ver la cantidad de coronas que Llegamos a recaudar pues Como habéis visto ahí, dispara La limusina, por ejemplo, dispara Está un poquito roto, eh Está un poquito roto La limusina, como decía, dispara so Dispara dos, sí, pero solo desde un lado Este en este caso Por los dos lados Creo también hemos mostrado el submarino Por lo que al caer en el agua Se teletransporta, eso está muy bien Y yo creo que lo hace Un barco que está muy roto, ¿vale? Un auto, un auto para este juego Que va a estar muy bien Bueno, es que Mezcla los cañones del barco pirata con, con que el submarino, bueno, se teletransporta al caer al agua. Por lo cual va a ser indestructible. No, pero hará frente quizás al transformarse. Vamos a ver por aquí. Como veis, no se puede pasar a esta zona que es donde se conseguía el coche oculto de la mansión. Es una lástima, chicos. Vais a tener que esperar un poco más si es que al final... Lo podéis llegar a tener Qué lástima, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a ver Vamos a mirar bien Cuidado Joder, ya me he caído Ahí te quitas vida, ¿eh? Eso es como una fosa Donde te caes Uff, me han reventado Bueno, yo creo que... Es que aquí no podemos ver la habilidad Bueno, habéis visto la habilidad de los cañones La del agua... Ya sabéis cómo va, si tenéis el submarino o cualquier otro auto que lo haga, mirad. Vamos a ir aquí y lo vemos. Vamos a tirarnos, mirad la vida y que al caer en el agua, joder, casi me mata ahí con la lava. No, no nos hemos quitado, no nos quita vida, ¿sabéis? Al caernos al agua está está muy bien, ¿eh? Estáis huyendo de cualquier coche y mirad los caños, es que... Bueno, esta vez me ha quitado. Me ha quitado vida, bueno, tendré que dejar que. Que se recargue. What the fuck? Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejar un like, suscribiros si no lo estáis. Espero que os haya gustado este nuevo coche fusionado. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.